Bueno, eh, ahora sí, comenzamos, ¿vale? El directo, y bueno, <ríe> vaya, justamente, eh, bueno, me aparecen dos personas aquí desde el móvil, pero no sé si, si será así, o ahí aparecen cero espectadores, <ríe> vaya tela, eh, qué forma de empezar los directos, tío, o sea, en serio, eh, vale, pues bueno, sí, me aparecéis dos Bueno, ¿qué tal estáis? Eh, nada, lo dicho eh, Aquí en el canal secundario, ¿vale? Eh, directo Este, bueno, ya, se, ya es domingo Aquí en España, ¿vale? De donde soy yo, pues, eh, bueno eh, Nada, haremos un directo No sé esto lo que durará el directo este Pero bueno, es pasar un buen rato ne eh, Netfor, saludos ¿Qué tal, tío? Eh, ¿Qué tal estáis? Neko, saludos, muchas gracias por esos emojis, tío eh, Bueno, nivel 21, ¿vale? Nos hemos quedado ahí eh, Vamos a avanzar un poquito en el tema Mira, ahora me aparecen los espectadores 3 <ríe> ¿Qué tal estáis todos? Eh, bueno, pues nada, lo dicho Voy a hacer unas partiditas Y ya sabéis, si queréis uniros eh, Pues estáis invitados, ¿vale? A, a uniros aquí al, al equipo, ¿vale? Eh, ahora se vuelve a cambiar a uno eh, pero es que el caso es que me, me aparecen en el móvil tres tío. O sea, es que no no lo entiendo, tío. O sea, aquí en en el chat de de la Play me aparece uno. Pero bueno, tío, eh, voy a pasar un poco, tío. Lo, lo que pasa es que, claro, me mola porque, como me aparecen ahí los comentarios a la derecha, pues eh, como que para, para mí es más fácil leeros que tener que estar viendo el móvil, ¿vale? Pero bueno, eh, por cierto, en la tienda de objetos eh, ya se han puesto los nuevos o cómo está esto. A ver. Mm. Cierto, sí. Se, se acaba de actualizar. El espantapájaros no sé si ese que habéis visto. Ese es nuevo, ¿vale? O sea, está nuevo en la tienda. Pero bueno. Vale, a ver. Voy a ir preparándome por aquí me lo voy a tomar con calma, o sea, me lo voy a tomar, quiero decir, o sea, esto del directo con calma. Eh, a ver, esto por aquí. Vale. Eh, que nos han tocado... Ah, vale, mira, nos han eh, tocado equipo de tres, vale? Eh, vale, voy a decir de caer por aquí, en esta parte, eh, si quieren caer por aquí. Y bueno, ¿qué tal vuestro día? Espero que bien, eh, que estéis pasando un buen fin de semana, vale? Eh, ya sé que es, bueno, a ver, es muy tarde aquí en España, pero supongo que en Latinoamérica será pronto, o sea, bueno, pronto. Igual será por la tarde, por ahí. Esto también es para los suscriptores eh, que, bueno, de entre semana no hago directos tan tarde y, y que podáis estar un ratito, o al menos pasar un rato conmigo por aquí, ¿vale? Eh, vale, a ver, vamos a ver, bajamos esto por aquí. Voy a pillar esto. Vale, pillo esto. Nada ah. ...balas... Mención de esta... Por cierto, ¿dónde han caído los...? ¡No! ¡No! ¿Dónde han caído los otros, tío? Estamos bastante lejos los unos de los otros, pero bueno... ...esto creo que lo puedo saltar, ¿no? Sí, bueno... Vale, pues abro ese cofre... ...y esto esto... ¡Eh! No. Bueno. Vale, es largo. No, tío, ¿cómo que cero balas? Ah, vale, que está el enemigo ese ahí, tío. Vale. Pero no me interesa ahora meterme ahora en un combate aquí. Eh, por aquí no puedo bajar, ¿no? A ver. O oh, sí, no por aquí no. No, tío, los lobos O oh, no, no eran lobos Tío, en serio, no me lo puedo creer Un equipo aquí justamente, tío Y no van a venir a por mi tarjeta Por lo tanto Me tiro O sea, porque no, no van a... <risas> Qué manera más mala de empezar, tío O sea, es malísima, tío Esa forma de empezar ahora mismo, tío ¿Cómo me, ¿Cómo me he alejado tanto del resto del grupo, tío? O sea, me, una, lo primero es que me he alejado, tío. Lo segundo es que eh, me he ido por mi cuota, tío, básicamente. Eh, por cierto, tengo 20 estrellas, tío, del pase. Puedo desbloquear un par de cosas, pero bueno, lo desbloquearé más adelante, ¿vale? A ver, en... en tienda, a ver lo que tenemos por aquí. Eh, Club de Fortnite, vale, de un mes vale, bueno, pues me ha dado hipo ahora, espero, espero que se me se me pase el hipo, porque si no, un directo con hipo. <risas> vale, va, a ver. Eh, ¿Me dará tiempo a cambiar la skin? Sí. Ahí, pues sí. Y ahora aparecen 5 personas ahí y cero en, en ahora una, tío. Es que en serio, el, no, no, no comprendo el chat de la play, tío. O sea, sinceramente no lo entiendo. No sé por qué el marcador no aparece uno, en el otro no aparecen más. Pero bueno, la verdad también. Es verdad que nadie está hablando. Alguien me puede escribir, hola. ¿Alguien puede ser tan, tan amable de escribirme? Eh, Camparino, tío eh, Camparino tiene la skin de Spider-Man, tío ¿Dónde está Camparino? Bueno, a ver, ahora vamos a hacerlo bien Ahora me voy a fijar, a ver dónde caen todos Vamos a decir por aquí mismo O no, es, es... mira ahí Vale, perfecto Vamos a caer todos ahí Eso me dicen que O sea, eso me dice Que mi equipo no tiene miedo, tío o sea, no son miedosos, no temen a caer ahí donde van a caer todos, seguramente A ver Vale, lo primero es visualizar un cofre, ¿vale? Es el manual de sobrevivir en Fortnite, ¿vale? Manual de supervivencia Lo primero de todo, siempre pillar un cofre Y abrirlo Ahí estamos Vale, lo abrimos Muy bien Pillamos esto. Escudo. Importante. Vale. Muy bien. Ahora que ya tenemos el escudo. Ahora vamos a abrir por aquí, cofres. Mira, mira, mira, mira. Una alpaca, tío. Espera, ¿qué ha pasado con... con nuestro compañero, tío? O sea, nada más llegar ya, tío. En serio. ¡No! A ver, espérate. ¡No! ¡No! Voy a tío. Tirar... En serio, ¿Qué, me... ¿qué está pasando en este directo, tío? O sea... ¿Qué está pasando en este directo? Es que no, no consigo... No consigo hacerme, vamos... Ni... Vaya tela, tío, en serio, ¿esto qué es? ¿Eh? ¿Puede ser también por, por el horario, tío? Estoy cayendo donde justamente están todos los rotos, tío También es verdad que voy un poco a mi bola, ¿eh? No, no estoy muy centrado, tío a ver, a ver si ya en esta partida ya me centro Ahora, en serio, tío Voy a centrar, mira, el, el emoji de Goku, tío El emoji de Goku significa que ya ahora sí que me, me voy a centrar en las partidas Ahora sí que vamos a ganar, tío Ahora ganamos, eh, seguro, tío Marcar todo como visto, vale, <risa> Estoy un poco nervioso, tío. O sea, a ver ahí, eh, que se cambia uno y dos y nadie escribe, tío. Nadie está escribiendo en el chat, tío. Los únicos que habéis escrito son Neko y Netfort, tío. Ya nadie más ha escrito en el chat, tío. El canal secundario es lo que tiene, tío. He Pasado del principal... A hacer directos en el secundario y... le Pasas de lo bueno a lo malo, tío. Es lo que pasa. Pero bueno. Poco a poco ya iremos siendo un poquito más. Vale, vale uh, Mira, Jimmy Neutron, tío ¿Qué me dices? Eh, bueno, abandono partida ya, tío Para hacer partida con Jimmy Lo siento, pero es lo que hay O sea, antes un suscriptor que un, Es que los otros no los conozco, tío es, es, Las cosas son así eh... Dime que está en la lobby Al menos eh, Sí, está en la lobby, tío Le voy a saludar Vale. Vale, ahí está todo listo. <risa> Haciendo su baile. Venga, va, que esta se gana. Esta se gana. Esta se va a ganar, tío. Vamos allá. Bueno, de hecho, espera, igual me cambio la, la skin. Vale. Perfecto de barras me he quedado sin barras ¿eh? me puse me puse a hacer unas eh, unas misiones que tenía que gastar barras de esas pero bueno todo fue muy complicado Uy, ay de verdad vamos va vamos vamos Mm -hmm. Epe, pero espera ¿que, que le ha dado a anular, tío. <risas> La skin de Neymar. Eh, pues está bastante bien currada, eh, esa skin, tío. Se parece bastante, tío. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño, tío! En serio. Son las. A ver. Uf, la una de la madrugada, tío. Uf. Venga, va, no, pero ahora sí, tío. Ahora me, me voy a concentrar. Y. Porque la quiero ganar, tío. Ya está aquí Jimmy con nosotros. Hace un poco de frío, tío. Toma. Yo lo tengo que hacer Jimmy. Ah, no. Este es Aliyad. ¿Ali ¿Dónde está Jimmy? ¿Jimmy? Ah, vale. Estás aquí. Pues mira, toma. Mira, yo creo que nos conviene caer en... Vale. Árbol de aquí. Vale. Jaime, saludos. ¿Qué tal, tío? Eres Jimmy, ¿verdad? O sea, el que estás eh, ahora en la partida, ¿Verdad? No recuerdo mal. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal tu día? Ya era hora que alguien me escribiera en el chat. <ríe> Los únicos que habían escrito eran Neko y Nedfor, y de eso hace, pues, 20 minutos, tío. O sea que, bueno, me alegro que estés aquí, tío. Y en la partida, tío. Vale, vamos allá. Por aquí. Es que esta se va a ganar, tío Tengo el presentimiento, tío Esta la ganamos Pues me dará tiempo Sí, voy a caer justo en la seta, tío Perfecto Vale A ver Esto por aquí No Bueno, me ha quitado barra, tío Vale, a ver Buena, tío oh. Perfecto por de estas pero necesito necesito, necesito un escudo ahora mismo me ha quedado un poco vale, ahí está he ¿Eh, disparas por ahí ¿cómo está esto? Vale, se cierra el ojo de la tormenta... ¡No! ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, bueno, bueno, bueno... Eh, hey, Jimmy, tío, si estás por aquí... Eh, ha sido al caer, tío. O sea, se ha pegado tremendo guay a tira, tío. Pensaba que era más profundo, tío. Gracias, eh, por revivirme, tío. ¡No! Tanto ahí. ¡No! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. <risas> ¿Qué me dices? Y he salido, vamos, pero... Pero bueno, pero no me lo puedo creer, tío. Y ahora caigo mal y, y se Piensa, tro... ¿qué me está pasando hoy, tío? ¿Cómo estoy jugando tan mal, tío? Parece que estoy jugando con los pies, tío. Ni, ni jugando con los pies soy tan malo, tío. Vaya tela, macho. De verdad. ¿Cómo estoy hoy, tío? No sé. no no No es mi día, ¿eh? en serio, tío. <risa> Gracias. Es, es, la, es definitivamente este directo está haciendo de, de directo de peores partidas de Fortnite, tío. Mis peores partidas de Fortnite son las que estoy haciendo hoy, tío. No ha sido tan malo en la vida, tío. No me lo puedo creer, tío. De verdad. Esto es lamentable, tío. Vale, vale. A ver, Fierto a veces también está en la actitud tío hay gente que dice que todo es, todo es psicológico y que si tú mismo te dices que vas que las cosas van a ir mal eh, las cosas van mal pero si tienes cambias tu actitud pues igual las cosas van igual pero bueno eh, vale vamos allá eso es lo que dicen ¿no? el dicho al hecho eh, vale Vamos, eh, a ver, tenemos que ir a esta zona, porque estamos bastante cerca, eh, a 23 segundos faltan... Yo creo que sí, no nos da tiempo. Mira, tengo Slim, si queréis. Cuatro de Slim. Eh, vale, ¿dónde habéis caído? Vale, me voy a poner el Slim. Y voy a... Pasar. Esto es una maravilla, ¿eh? El Slim, o sea, ya lo digo. O sea, esto, vamos, es lo mejor que inventar, tío Que con el Slim, tío, vas a todas partes. Mira, aquí hay un Vale, ahí está. Eh, bueno, intentando también pillar barritas, tío. Porque las gasté en unas misiones y tal. Y... Ahora mismo me he quedado sin barras A ver, mira Abrimos este cofre No, si... no, no me lo quites, tío Es de cofre para mí, tío Lo había visto yo A ver eh... <risa> Dos personas peleando por un cofre A ver Esto por aquí Mira, aquí hay otro Este sí que es mío No me lo quitéis, eh No me lo robéis a ver esto ¡ojo! uy, uh, bueno, bueno, bueno, bueno ¿qué me dices, tío? Bills o oh, Beru, Beru Ah, ¿cómo le dicen? bueno, eh, se llama tanto Bills como en otros países le llaman Beru o algo así, ¿no? o oh, Beru a ver mm, mm, mm, mm. Uh, otro por aquí, bueno ¡ojo! Oh. Oh, vamos, esto es villacofre, ¿eh? De hecho, aquí no era donde me había Antes Sí, cuando había saltado por aquí Tremenda caída, tío, pero es que estoy Medio loco, tío, voy y salto por ahí Ahí ¡Pah! Ay, Me ha sido tremendo, tío ¿En qué momento se me ha ocurrido saltar por ahí, tío? En serio A ver Por ahí ¡Eh! ¡Uf! mal! Que de hecho era la misma partida, eh Ojo La misma partida de antes, tío Vale, salto por la seta Estoy en casa A ver Esto no Necesito algún cofre, tío Estaría guapo un cofre por aquí En la habitación, tal vez Tengo una ligera obsesión, lo admito, por los cofres, tío. Es como placentero, tío. Abres un cofre, tío, te relajas. Hay gente que se relaja de muchas formar Yo abriendo cofres, tío. Vale, yo necesito ahora salir de aquí, vale. Y para eso, eh, ¿dónde estáis, tío? Os, os doy slim de este y nos piramos, ¿vale? Agruparos, agruparos por aquí, tío. ¿Dónde estáis? Va, tío. Vale. Vale. que el Slim va mucho más rápido también o sea... que no, pero esto... ay no, pero... Ah, sigo, ¿vale? una babosa ahora por aquí <risa> una babosa arrastrada no sé si. bueno, eso de que va más rápido no lo sé ¿eh? tampoco lo he comprobado, pero bueno vale... Estoy viendo ahí a... a unos cuantos, la verdad. Me voy a ir con el coche. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? ¿Estaban aquí hace un momento? ¿Han subido al edificio? He podido pillar el slim. ¡No! Vale, te ayudo Espera, vale ¡Eh, no, Dios. no! ¡No, no, no, no! A ver, tengo que salir de aquí Tal vez no era momento de abrir un cofre Pero... Vale, eh, ¿te puedo ayudar? O bueno, pillo tu tarjeta al menos, ¿vale? ¡No! ¡No, tío! ¡En serio! ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué me hacen esto? Bro? Nada, tío. ¡En serio! ¡Oh, qué partidas más malas, tío! En serio, esto es un... Peores partidas de set. En serio, tío. Sorry, no pasa nada, tío. Pero es que, no, no, es que soy yo, tío. No eres tú, soy yo, tío. En serio. Soy -hoy no, hoy no estoy dando una, tío. Muy mal estoy jugando hoy. Y con eso de que sábado... Bueno, sábado ¿Mm? técnicamente ya hoy es domingo, pero bueno. Eh, vale, vamos a hacer una cosa, bueno, me cambio la skin, bueno, el banner, tío, el banner este también lo voy a cambiar, a ver si este nos da más suerte, y de skin me voy a pillar a ah, esto aquí, vale, eh, pues vamos, todo listo, sí. Te pillas esa skin, tío. <risa> eh porque pon du duos eh, ah vale eh, a ver es que bueno normalmente pongo ese modo tío pero a ver, ¿dónde está...? Es que creo que creo que es ese, ¿no? O sea... No, no es este modo... ¿Ves? De 1 a 4. Es que no, no lo puedo cambiar, tío. O sea, ese es lo que nos toca. Ah, bueno, de hecho, ahora sí. Mira, en dúos. Ahora es en dúos. No, no, ya está, ya está, tío. Ya está puesto. Cero construcción dúos. Lo pone ahí. Tengo esto desde Navidad, tío, lo del suéter ese de o para coser. Sí, me compré el pase. De hecho, eh, voy por el nivel 22 del pase. Eh, y por la página 3. Eh, creo que me he quedado en la tercera. Y bueno, pero no sé, ya veremos eh, lo que avanzo en, en, este, en este directo. ¿Tú cómo vas por en el pase? Ah, por la 4. Bueno, vamos más o menos a la par, ¿no? Estamos más o menos igualados. Yo es que me quiero... A ver, la idea un poco es pillarme la skin de... de Spider-Win. Pero... Pero bueno, eso como todo. Igual... No lo sé si lo completaré o qué, pero bueno. La intención es eso, de completarlo y pillarme al menos esa skin. Total, tiempo hay. O sea, si... De hecho, el mes pasado... Eh, comenzó esta nueva temporada. O sea, hay tiempo de sobra caemos, elige si quieres zona o te parece bien aquí por la nieve cabernas de control te parece bien vale, eh... vale vamos allá sorpresa <risa> ¿Qué, qué sorpresa es, tío, o sea, ¿tengo que ir donde estás tú para verla o cómo está eso? ahora voy, ¿eh? ahora enseguida voy eh... a ver a ah, Slim y un... gracias, tío, y un Sniper, ojo, gracias Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Bajamos por aquí? Quita 200, tío. Pues muchas gracias, tío. Eh... Bien, ha salido como en los ensayos, ¿eh? Vale, pues eh, caemos por aquí, a ver. Bien. Eh, ¿qué te iba a decir también, tío? Eh. No nos vamos a alejar mucho, ¿no? Mira, aquí hay unas llaves de estas, tío. Eh, ya estoy. Eh, oh, perfecto, tío. vale tío eh, cómo qué es aquí o ah mira sí vale ahí la tienes tío. ¿Qué parte estás? Ah, vale, ya se ha abierto la cámara esa. Eh, a ver. Pero, ¿cómo has llegado hasta ahí, tío? A ver, por aquí. Tío, no, no deja abrir este este complejo vale. wow qué me dices tío oh, una do una dorada tío me voy a hacer con otra estrella dentro de nada tío en breves Vale, voy a ir cambiando armas, a ver, me pillo esto, mm, escudo, aquí tengo otro escudo, esta es dorada, mm, me pillo esto de aquí, vale. ¡Eh! ¿Qué es esto? Eh, bueno, tengo que salir de aquí. A ver, ¿de dónde estaba la salida? Ah, bueno, tengo slim. Ah, que me, no me digas, tío, que el slim también se da, se puede dar un golpe. Yo pensaba que, que era como inmune, tío, o sea, al, al daño de, de las caídas. No parece ser que no. esto muy bien, experiencia tal, otra estrella todavía, eh, 30, me parece que tenemos tengo 30 de esto, de estrellas de esas Vale, lo hemos con... Quiere decir que está por aquí cerca, ¿no? O sea... Eh, mira, me va a pillar escudo de este. Vale. Bueno, casi que igual... Tal vez sea más importante el escudo que este otro. Porque ahora me pilla por ahí... Mmm, el enemigo este que tenemos en común. A ver... ¿En qué parte estás, tío? No, no te veo. Ah, ah, vale, ahora sí. Vale. mala racha tío, o sea la buena racha a ver, a ver. Eh... no no me lo puedo creer tío, o sea cuando me estaba con... es que estaban estos pero un momento no se supone que son eh... dúos o sea, como ah no, es que me había parecido que eran tres tío Eh, bueno, <risa> bueno, <risa> según se mire, tío, eh, lo de buena partida, yo, no sé, tío, lástima, tío, ahí, no, no he estado, no he estado a la altura, tío. Bueno, al menos sí que es verdad que hemos durado más que en otras rondas, pero bueno. ¿Qué, tío? No sé si es el horario o lo que sea, pero me parece que los, los rivales o los que nos están tocando, ah, tienen la skin de obi One, tío, <risa> Espérate a ver si tengo alguna skin que haga, o, haga juego con Obi Wan. Eh, mira tío, yo qué sé. Bueno en verdad esto no sé si hace mucho juego pero. Doctor Strange y, y Obi Wan tío. Si tuviera la skin de Darth Vader. Ah mira eso tío. Eh, pues nada, Darth Vader y, y Doctor Strange. ¿En qué quedamos, tío? ¿Cuál te vas a pillar de, de, de las dos? <ríe> Vaya tira. Mmm mmm tiro riro riro. Mmm mmm ¿Cuánto tiempo? <ríe> sí, ¿no? Eh, puede ser, tío. Yo que No sé. Eh, vale, a ver. Lo que sí que hace tiempo era cuando, cuando no tenía skins y tenía la skin esta que te viene por defecto, tío no tenía ni siquiera una skin eh, ¿dónde, dónde quieres caer en Laguna Industria tío? te parece o oh, ahí caerán muchos vale sí vamos No me Vale. Ah, gracias, tío, burro. Vale, primero me tomo dos de estos. Perfecto, tío. Eh, bueno, su compañero. Su compañero banana. Buena, tío. Oh. Ahí hemos estado muy bien, tío. Vale. Oye, pues esta combinación de Obi-Wan y de Doctor Strange, eh, yo creo que funciona, ¿eh? O sea, no funciona nada mal esto, ¿eh? Vale, a ver... Bueno, estamos bastante cerca, a ver... Nos parece que se va a cerrar ya, ¿no? El agujero este, o todavía no. Ah, no, bueno, son tres minutos. Y estamos muy cerca, o sea... Tiempo hay. Pues nada, por tanto voy a pillar esto. ¿Qué me dices, tío? ¿Estás haciendo esto? Tantos puntos, tío. La experiencia. Mira, me voy a llevar el cañón conmigo. ¡Oh, qué bueno! ¡Tremendo tarages eso tío! Eh... <risas> ¿Dónde va Zombie? Con el. con el tanque, tío. ¡Uy! ¡Bueno! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, tío? ¿Dónde lo he mandado? ¡No! A ver... Que puedo poner aquí, ¿no? Subir al cañón... Estoy nivel 24. No sé si estaré mm, a punto de completar la página 4. O sea, bueno, creo que no. Me pedí nivel 30, creo, ¿no? Para que se desbloquee la, la cuarta página. o, eh, ¿Dónde estás, tío? Eh... ¿En qué parte estás? Ah, vale, aquí. Espera, te doy un poco de Slim. Eh, Jimmy, Jimmy, tío. O Jaime. Mira. Vale, ahí está. Vale, y veo enemigos ahí, ahí están. ¿no? Cuidado. Vale, voy a intentar ir a un sitio seguro y luego ya ahí nos enfrentamos. No, no, no te pares, no te pares a enfrentarte a ellos, tío, de momento. Vete a una zona segura. Aquí, esta pues... Hola, a ver. muy mal eh pero puede acabar bien <ríe> o sea las primeras partidas no han sido del todo eh, dónde está ¿Qué te dices, tío? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Buenísimo con el Sniper, ¿eh? No bueno, igual cambio esa, esa por esta sí. segundas abiertas antes eh, el cofre que yo, tío. A falta de un segundo, ¿eh? Vale, va, vamos a ir a esto, ¿sí? a ver. Gracias tío. Ujo, una buena arma tío. Vale, bueno eh... vale, vamos por aquí. puesto ah, que dolor! ¡Qué dolor, tío! Si lo teníamos ya, tío ¡Ah, que esos eran otros! ¿Vale? Han aprovechado... Han aprovechado la baja, tío para, para ir a por los otros, tío No, no pasa nada, tío ¿Qué va? Lo siento yo, tío ¡Ah, qué cerca hemos estado, eh! eh voy a ir a por agua y ahora vengo, ¿vale? No tardo nada, ¿vale? Eh, vale, ya estoy. Eh, quiero mirar lo del pase de, de batalla, a ver si podemos desbloquear. Sí, vale, eh, esto me lo puedo comprar. O sea, a ver. Esta nueva skin de Bytes. O eh, avanzar un poquito del. desbloquear más objetos de estos. Sé qué haría, tío. Bueno, igual puedo pillar. A ver, eh, para esto, que me hace falta? ¿Obtén recompensas de la página 4? Vale, va, a ver. Voy a... Mm, a ver. Esta pantalla de carga. Vale, equipar. Ahora, eh, ¿Esto de aquí, que es una mochila o...? Vale. Eh, luego... ¿qué más cosas? Esto de aquí. Vale equipar. Vale. Y aún bueno me quedarán un par de cosas y ya. Tres, me quedan tres cosas más. Eh, pero bueno, voy a ahorrar un poco para poder pillarme luego la skin. O sea, porque si no, no va a tener mucho sentido. Me puedo esperar un poco, ¿vale? Este me parece, o sea, me... me bueno, tiene la, el antifaz como el del fantasma de la ópera, ¿no? ¿O no es el mismo antifaz, tío? No sé, de ese estilo, ¿no? Lo, lo de cam eh, campaña de reinicio eh, No lo sé, tío no, no lo he probado yo tampoco, eso No tengo ni idea Sobre eso que me, que me preguntas, tío. Yo normalmente aquí en Fortnite, pues eh, algún modo creativo y tal suelo jugar, pero por lo general el juego así en, en este Battle Royale, o sea, este modo es de cero construcción, pero bueno. ¿Tienes algún bailecito? Aquí. <risa> vale, a ver. Eh, bueno, elige tú, tío. Eh, ¿En qué zona quieres caer? Ahí, vale. Parece como <risa> tío, el de Mickey equipo tío, el esto, el globo, eh. tío, tienes un lobo detrás ah, no. Bueno Perfecto Tío, con los lobos y lo que no son los lobos eh y otro ahí aprovechando tío a lo a lo a lo camper tío ese de ahí, tío. Eh, Vienen viene por ahí, o sea, bueno, espera. No, no, no, no, tío. Que, que está ahí, está ahí, está ahí. No creo que me pueda contado, tío. ¿Nos han funado a los dos? Ah, no, vale. Estás tú por ahí, aún. Vale, pues, bueno, se si puedes al rato pillar mi tarjeta, creo que solo queda uno, creo que el que hemos eliminado antes era su compañero, me parece. tío, muy buen disparo tío, <risa> lo ha dejado seco no, pero, no, tío es, ah, y cae el camper en el tejado, tío y va por su la tarjeta de, seguramente será su compañero, a ver si no, si no me equivoco este tiene pinta de que era el compañero de Caragato, tío sí bueno, encima nos hace ahí un baile, tío eh <risa> Bueno, bueno, bueno. Vale, a ver. Eh, ¿Qué te iba a decir? Vale, vamos a hacer otra. A ver, pero bueno, igual cambio la skin. A ver, no sé. No me ha, no me ha dado mucha suerte esa skin. Oye, ¿y este, tío? Esta skin... ¿Cuándo conseguí yo esta skin, tío? ¿Y qué se supone que es? Eh, viajero de la, de la tormenta, tío. Viajero de la tormenta. ¿Cuándo. cuándo me.. Ah, Tú también lo tienes, tío, pero esto es cuando lo sacaron, tío. <risa> Eh, Te has pillado la misma skin al final, tío Vamos a ir de gemelos ahora, eh O sea <risas> Con la misma skin, tío Viajero de la tormenta, tío o sea, no, no me suena ahora mismo, tío Oye, Y eso que es capítulo 3, eh Pero... no sé Capítulo 3 Y, y creo que es esta temporada, tío No me puedo acordar Eh, vale, sí Somos gemelos, tío Eh, vale, ¿qué te iba a decir? Eh, caemos en.. Mira, en esta parte de aquí, tío. Esto va a ser tranquilo. Bueno, a ver, este de aquí. A ah, vale. este Es el paso anterior. Ah, era el paso anterior este, tío. Pues bueno, sí, es cierto, yo el paso anterior también me lo. me lo. Eh, me, me lo... Bueno, no, no lo lleva a completar entero, ¿vale? Pero. Pero sí que, bueno, algo... Un momento como que tengo 35 de vida ahora, bueno, vale. <risa> Digo yo qué es eso, tío. A ver. Por aquí. Vale, ¿qué es eso? ¿Es un, un reloj? ¿Qué, ¿Qué has visto? ¿Algo por aquí o... Vale, si de esto... Aquí había una caja, me parece. Sí. Muy bien. Aquí, aquí, tío. Bueno, bueno, bueno. Eh, vale, pues... Un sniper... ¿Te lo vas a pillar tú, este sniper, o qué vas a hacer con...? No, tío, ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido, tío? ¿En qué parte estás? En algún momento me he perdido algo, ¿no? A míralos, tío. Perdido de vista, tío. Vale, ¿y dónde está el otro? Bien. Eh, ahora te revivo, ¿vale? O sea, aquí creo que hay un punto para revivirte. Gracias por marcármelo. Eh, está por aquí... A ver... Aquí está, ¿no? A ver. Aquí. Vale, vamos a ir a esta... Bueno, el agujero de zona está un poco lejos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿En qué parte estás, tío? Espera, espera. ¿Te he da, dado con, con el slip? ¿Sí, no? Vale. Pero esto es una gallina. Que me quede tiros más malos Vale, eh, sube, tío Sube, sube ¿En serio? No, no, no, no, tío. Ah. ah Dios, no, no me he fijado en eso, lo siento, tío. Cuidado que está por ahí, tío. Intento huir en forma de clic, tío. Serio que fallo, es que me ha pillado tío, eh, es que para para qué hago lo de la roca esa tío. No, no sé por qué he hecho eso, pero en fin. Eh, vale Jaime tío, pues muchas gracias tío por haber estado tío, yo estaré igual media horita y igual me voy. Good game, muchas gracias tío por ver por haber estado apoyando esto. No sé si pe eh, Pelo de Medusa vendrá, tío. No sé si Pelo de Medusa era el que quería eh, venir al, al directo. O que hiciera el directo sábado. No sé si sabes algo de eso. Pero bueno. Eh, página 4. Eh, ¿Ya me lo puedo desbloquear? ¿O ya lo puedo conseguir? No, no. Todavía no. Eh, vale, pues voy a intentar pillar esto. A ver si con esto ya... ¿Me lo puedo desbloquear? No, necesito aún más, tío. Necesito. Vale, Creo que. Vale, otro objeto de estos. Uno más. No más, es que no, tío. Ah, qué poco, tío. Pero bueno, igual en la próxima consigo alguna. Alguna estrella más. Eh, ¿qué te iba a decir? Eh. ¿sales del, del grupo o vas a hacer una más? ¿cómo, cómo está esto? <risa> ¿Te, te veo todavía en la lobby ah, vale, adiós, tío que vaya muy bien, tío ah, una más vale, va, vamos allá tío <risa> Venga, esta es que esta la tenemos que ganar, tío. O sea, así te vas eh, contento con una victoria, tío. Esta la ganó, por supuesto, tío. Es, esa es la actitud. Por cierto, Jaime, si juegas Genshin eh, hoy. He subido un vídeo, ¿vale? De, de unos códigos, ¿vale? O sea... Eh, que te dan protogemas y tal. No sé, Creo que tú también jugabas Genshin, ¿no? Si no recuerdo mal. O oh, era otro Jaime. No, no estoy ahora del todo seguro, pero bueno. Vale. Eh, bueno, bueno, bueno, bueno. Viene a en el baile. <ríe> Ahí está. Vale, elige zona, tío. ¿Dónde quieres caer? He ido dos, tío. Como más y como Justamente ahí. Vale, voy a necesitar algunas armas, tío, creo porque... A ver. Vale, ya. A ver, yo, yo es que no tengo armas, tío. A ver si puedo pillar algunas por aquí. Vale, ahora sí. Bueno, tío. El compañero no andará lejos, eh. Míralo, de hecho está ahí. De hecho cuando se esconden tanto tío es porque están a punto de, de caer. Vale, muy buena el Espérate. Era este tío. ¿Ahora qué te pasa, eh? ¿Ahora que ahora qué pasa, tío? A ver. ¿En qué parte está? ¿Está por ahí o... Bueno, voy a ir contigo, ¿vale? A ver, me voy a poner... Vale, hay dos aquí, tío. Buena, tío. Perfecto. Eh, gracias por cubrirme, tío. Venga, va, que esta puede ser la buena, tío. Yo este, esta partida me transmite muy buena vibra, tío. Ah, va, vale, a ver, pillo el escudo... ¿Hay alguien por aquí, por esta zona o...? O sea, quedan nueve, tío. Solo quedan nueve. ¿Por ahí vienen? Kaiser, saludos, Hola, ¿qué tal? Bienvenido. No había, no había leído el comentario, tío. Venga, va, tío. 8, 8 en partida solo. Vamos. Vale, pillo la llave, pero en principio, creo que no se puede abrir esto, eh, este Jaime. ¡Oh! ¡Míralo! ¿Qué ¡Sale ahí! A ver si puedo saltar, tío, y esquivar esto. Oh. A ver, pongo un poco de fly. es escudo, claro? Tenía cabecilla de escudo, tío. No, ¿ves? Porque ahora, por detrás... Vale, viene uno por aquí, eh. parte está, tío? Vale, creo que... Vale, está, está ahí, tío. Ya lo, lo acabo de ver. Está... Míralo. Está ahí, tío. A ver. Ah, vamos. Vamos. Oh. Ah, tío, qué rabia, macho. Me acaba de dar, Jimmy, eh, tío. Me ha dado el pavo, tío. Vale, vale, está por ahí, lo estoy viendo, tío. Pero, pero verse en cuidado, ¿eh? porque este creo que estará esperando a que me revivas o me, o me ayudes para, para atacarnos, tío bueno, este es un buen sitio, en verdad vale, escudo y este botiquín ¿Dónde está este? Lo que pasa es que no, no tengo para curarme, tío. O sea... Bueno, vale, todo depende de ti, tío. Eh te quedan dos te quedan solo dos y tal vez no sean ni del mismo equipo o sea sean sean aleatorios Poco tío. ¿Por qué poco eh? Pero aún así muy bien jugado eh, este Jaime muy muy bien jugado tío. Eh, no lo sé tío, pero activa la activar la campanita tío y, y si estoy en directo os avisará vale. Good game, sí la verdad es que sí tío. Gracias, Kaiser, tío eh, Bueno, voy a mirar en el pase A ver si ya me puedo pillar la skin esta que quería Aunque también a ver si se ha desbloqueado Mira, tío, se me han desbloqueado estos cinco pavos Bueno, si me sobran, me los pillo A ver, voy a, voy a pillarme esto Vale y me, y me falta No, tío No me faltan pues nada tío sabes lo que te digo y yo los pavos y ya me pillaré la skin del osito eh, vale ahí está ya se reembolsan mil eh, 1150 pavos tío eh, pues nada tío ya pillaremos la skin del osito en, en el próximo bueno a ver quedan quedan muy pocos estos pero casi que voy a acabar con un parkour vale os parece eh... A ver, voy a hacer un parkour acá, así random. Este de aquí. A ver cómo, cuántas. Esto nos dan. Bueno, espérate. Me voy a cambiar la, la skin. A ver. Y ya. Este mismo. A ver, sí. Lo que se hace la hora. Uf, pero este ha sido el directo, diría yo, de directo de no sé tío o sea no he comenzado muy mal el directo tampoco es que haya cambiado mucho pero nos vamos con ese segundo puesto a ver eh, realmente podía haber hecho más eh, o sea yo creo que si, si hubiera estado con vida se podía haber ganado tío pero no sé no, no tenía para curarme tío no tenía escudo no tenía pff, iba he ido muy a pelo tío todo el directo me lo he pasado igual o sea pulapelo y, y así en verdad no se puede ganar eh, a ver vamos a ver vamos a darle apoyo al creador de este de este modo la partida comienza ah. Vale, ya. qué era eso, tío? Ah, qué era dio si quería hacer un parkour <ríe> quería hacer un parkour y me acaba de meter aquí tío ah porque eso no era sería es esto era lo que quería ver yo. Soy el único en este parkour, tío. Eh, pero por alguna razón no deja entrar, o cómo está esto, tío. Ahora. Ha sido eso. <risa> que ha, ha sido, que había sido eso, tío. Ah, que habían unas de esos unos pinchos de esos ahí. Bueno, no si sí, hoy es el día de no sé, de las cosas al revés, tío. Normalmente los parkours también se me dan bien, pero hoy nada, tío. Thank <laughs> you. Vale, esto me parece Que puede ser A ver, sí ¿Cuánto nos dan? 7000 de experiencia, muy bien Mira, nos podemos cambiar aquí de ¿no? aquí. Pues a ver. Voy a poner esta. Bueno, por otra parte mejor, porque iba como resbalando el suelo, ¿no? O sea, tenía lo del esto de resbalar. Ah, oh, tío, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba, tío Oh, tío, casi hago ahí un... casi se buguea hasta un poco y me un poco de suerte. Bueno, puedo ir por aquí <risa> Hay veces que parece que, que ignoro un poco a los pinchos Esos, tío, pero A ver Per venido vamos justo justo El, el caso es no tocar eso, o sea, los círculos estos rojos. Ah. Vale. <risa> es súper poco, tío. A ver. Esto aquí. si hubiera por aquí cerca ahora un un esto, un eso secreto o sea, como, no sé ahora como se dice un objeto secreto de esos que te da mucha experiencia, o sea eso, eso molaría, pero bueno Espérate un momento A ver, ahí, ahí, tiene que haber Ahí arriba algo, tío, o sea Ahí arriba tiene que haber algo Y se puede, seguramente Se podrá acceder, tío, ¿ves? Vale, ¿qué hay, tío? ¿Qué? <ríe> no ¿Qué se supone que? No, tío Vale. O Sabía que habría algo ahí. Pero bueno. Había retrocedido para atrás. ¿Ves? O sea, ahora sí. Vale. Uy, bueno, tío, ¿eso ha salido de repente o, o eso ya estaba? Ah, vale, eso está. Vale. Uh -huh. No, esto se tiene que saltar así. La primera, tío. Uf. Qué rebuscado está esto, tío. Vale, me va a tocar primero hacer esto y luego hacer esto. Tienes que junta los pinchos con esto otro. A ver si puedo saltar. No sé si podré saltar esto. No vale. Ah, no, no, no, no, no, no había que saltar. Era hacerlo así. Mm, vale, aquí hay hielo. Que si caes al hielo, pues eh, resbala. A ver, esto por aquí. Mm, ¡No! Eh, Tiene que haber otra forma, a ver, saltar esto. Por aquí tal vez. Por aquí arriba, ¿vale? Y aquí no resbala. Ah. Sí. Vale, pues tengo que hacer un salto más, más grande ahí arriba. Está por aquí. Ahora pillar impulso. Ahí está. ¡No! Bueno. A ver. O oh, Más fácil aún. Ahí, así ah, Eso es Tener un, un mínimo de. Ahora, vale. Tardado demasiado, tío. <ríe> no me puedo quedar ahí tanto tiempo ahí. Tío. Ahí está. Debe saltar esto así y así. Vale. Muy bien. entrada secreta ponía ahí no algo de entrada secreta me ha parecido escuchar tío o, o, o leer no lo digo más que nada porque cuando hay entradas secretas de estas o algo hay como como algún objeto no que te da pues no sé 10.000 de experiencia o una cosa así Oh, madre, mil más. Eh, vale, ahí que qué ha pasado aquí. Ah, vale, ya sé, Aquí tengo que abrir los pinchos y oh, aquí igual. Vale, entonces tengo que abrir los pinchos de aquí abajo. Los abro. Vale, y ahora abro estos de aquí. Vale. Esta. ¿Por qué han puesto? ¿Por qué han puesto esto para poder bajar? Ah, bueno, para... Bueno, por si quieres bajar así, no, supongo. Que hay que estar muy, muy atentos en ese tipo de cosas. A ver, porque a veces hay como habitaciones secretas y cosas así. En estos modos de parkour. Tengo que.. Tengo que bajar. O sea, tengo que saltar y saltar. Me... ¿Eso de ahí abajo qué es? Ah, vale, es... Vale. Ya todo me parece habitaciones secretas, tío. <ríe> eh, a ver... Esto tiene que tener truco uh. Pero, Pero tío, esto, esto resbala hacia abajo y no, no deja nada. Ceder, ¿no? O sea... Ah, vale, ya. Creo creo que lo tengo. O sea... Creo que puedo saltar por aquí y luego... No... en la verde vale y, y volvemos a la sala en principio creo que habré ganado o bueno habré tendría ahora 10 estrellas puede ser bueno ahora lo vemos nivel 28 sí, 12 estrellas vale pues de lujo Puedo ir a por el osito. Mira, aquí está. Perfecto. Equipar. Y bueno, ya con esto pues voy a finalizar el directo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis estado apoyándolo, ¿vale? Y, y nos vemos muy pronto, ¿vale? Recordar, activar la campanita, suscribiros si no estáis suscritos, dejar un me gusta y, y algún comentario sobre ideas o algo que queráis eh, ver en el canal. Y nada más que decir, vale, os mando un saludo y hasta la próxima.